Emilio Vato, la chica Disney saltó con otra nueva y es que ella recomienda denominar a los aliens como ETS. La cantante estadounidense de Emilio Vato recomendó a los fanáticos de los extraterrestres a referirse a estos como ETS tras considerar que aliens es una palabra despectiva. Por eso me gusta llamarlos ETS. Así que sí, eso es un pequeño detalle. Expresó y agregó que los CTS viven en paz porque si hubiera seres que pudieran hacernos daño, no hubiéramos ido, nos hubiéramos ido hace mucho tiempo. En la serie documental de Milovato muestra su vivencia con su hermana mayor Dallas Lobato y su amigo Matthew Montgomery para conocer más de los fenómenos OVNI. Tengo la creencia de que puedes hacer contacto tan fácil como yo si meditaras y expandieras tu conciencia y trabajo hacia la iluminación. Creo que es la forma más rápida de poder ver algo, encontrar algo expreso. Demi Lovato ha realizado diversas declaraciones que han causado polémica entre sus fans y el mundo artístico. O sea, ahora una mala palabra, decirle a alguien, a de traterrete. Yo lo que quiero saber es cómo ella puede deducir o cómo puede. Eh, llegó a esa conclusión de que eso es ofensivo para los ángeles cuando nosotros todavía no nos hemos topado ni con el primero. No, porque ella dijo no, que ya. Andaba en, en un desierto en California, en la tardecita, como decimos aquí, y que ella vio de que un platillo volador, color azulado, uh -huh. y que sintió unas vibras, unas meditaciones fuertes que nunca había sentido, y que ellos le dijeron a ella que no debieron decirle a alguien a ellos. Porque ellos pueden acabar con nosotros si les sigue diciendo alguien. wow, ¡Wow! ¡Qué huevo! ¡Ja, <risa> <risa> <risa> Demi lo mato, güey. Bueno. Tiene que, un psicólogo, Demi Tiene lo que ir a una. O sea, vultica. que ella habla con los aliens. Según ella. Tiene que ir a una vueltica de, de eso de los. a, a, a examinarse. Examinarse del caco, de la cabeza. <risa> la, El gente, la Pobre sí. Demi, concha. Pero. ¿Qué tema ha pegado ella a nivel mundial? ¿Ha pegado? No, temas? sí, ha pegado unos temas, pero. Pero lo que pasa es que después cayó en una situación de. Los, en, Camila, pa, Ella tiene ahí. depresión, ansiedad, sí. empezó a hablar ah, con no. adicciones ah, no, y todo ya, eso. Ya lo dijo. Ya. Sí, pero ya entonces. Encontramos la raíz de... del meollo del eh, asunto. Eh, pasado todo eso ya está en un proceso verdad de, de recuperación. No te rías lo que diga Pero Dios mío. No te rías no, lo que diga eso que, eso no, tiene, que ahí no está eso, solo. No, aquí. no hay que mezclar la magnesia con la. No, no. Con, con, no que no está solo aquí. Fresca. <risa> No, no, no, pero Sería bueno que, no. que Demi lo explique. No. Pero de año amable. Pero, pero este, o sea, es, la, la, la palabra, o sea, que dice este es un diminutivo de extraterrestre. Este o sea. Que no le gusta. Eh, eh, eh, eh, va, no le estamos gustó. en lo mismo prácticamente. Sí, pero no le gustó a ella. Ella es la reina y, de los aliens. Ella es la jefa. No, jefa, no ella habla, ya tiene conversación. Ella viaja. Ella la viaja, del, ella viaja en los platillos voladores. Sí, pongan la pizarra atrás de la que le ponen al <risa> Es un <su> matemático. <risa> <risa> hey, che, el Cherry que llamó Antonio Santo. Así. <risa> <risa> <risa> Se ya <un chata> está loco. <risa> ella un motor de Santo para grabar, hey, sí. que dime, vamos a grabar el perrito. Dame el número tuyo. <risa> <risa> Antonio, <risa> Antonio, Antonio <risa> Santo durmiendo. <y> <risa> <risa> De, eh, ey, no, yo, yo que estaba seca, él eh, no, no es eh, normal. No, no, hay, no, hay tipos que se hacen. Eh, no, y y el, eh, el, el Cherry es así. El Cherry es así. Tú, ¿tú lo viste aquí escribiendo la <risa> pared. <risa> <risa> <risa> no, a pero usted llama a un artista, la magistrada y santo, por un Instagram. Ahorita llamo a Juan Luis Guerra. Para, que para dime, oye, ¿y qué es que tú estás, Anthony? <risa> para que grabemos esta canción yo saqué el perrito. ¿Dicé? ¿Dicé? ¿Dicé? ¿Dicé? ¿Dicé? una tiradera ah. pa pa Pantoni pa Santo con tu video ahorita ahí no la respondo.